La cuadrícula polar tiene atajos y teclados. A esta herramienta la encontramos debajo de la herramienta de cuadrícula rectangular. Con clic y arrastrar vamos a crear una cuadrícula polar como nosotros querramos. Sin embargo, si presionas Shift la vas a achicar o agrandar en proporción. Si presionas la barra espaciadora puedes moverte por el documento. Yo lo voy a dejar ahí. También si das un clic sobre la mesa de trabajo, te van a salir las opciones de cuadrícula polar. Por ejemplo, yo voy a crear ahora una nueva cuadrícula de 50 por 50 milímetros. El sesgado así mismo tú lo puedes hacer hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo lo voy a dejar hacia la derecha por aquí y hacia la izquierda por acá. Si tuvieses un color de relleno, automáticamente lo va a poner al color de relleno que tienes aquí en la barra de herramientas y voy a dar clic en OK. Mira, nos ha salido este tipo de objeto. Voy a hacer esto, voy a poner control X me voy a dirigir aquí a la página número 2, a este texto, lo voy a seleccionar con un clic, y con Alt y Shift al mismo tiempo lo voy a agrandar, ¿ok? Y voy a poner en este momento Control-V, lo voy a agrandar, tenemos un ratito ahí otra vez, Alt y Shift, y ahora voy a cambiar de color sobre cualquiera de los que están aquí para que empieces a ver qué opciones más me puede dar. Voy a quitar este color que no me gusta, este rojo, y lo voy a colocar por un color blanco, y al texto por un color naranja